del año dentro del proyecto la embarcada Artista, que es un proceso de participación, investigación y exposición en torno al abordaje de las urgencias sociales de nuestro tiempo. La Barca de consiste en explorar otras maneras de hacer arte, de trabajar con las artes, pero transformar los, los, los conflictos que nos afectan hoy día. ¿no? La, la, la idea es que fuera una experiencia consecutiva. ¿no? Tuve la suerte de conocerla con otro compañero de, que estaba entonces en Granica Oratu, Sahmadun y tuvimos la, la, la suerte, la serendipia de conocernos en Viena en un viaje que hicimos allá. Ella es la que impulsó el movimiento del Teatro Oprimido, porque el Teatro el Oprimido no es solamente una técnica teatral, no es solamente una metodología teatral, sino que es un movimiento mundial. y ella dirige el, el, el Teatro Goyalikus, que es un, un grupo de teatro feminista. Ella ha trabajado mucho con las mujeres y, y tratando muchas, eh, muchas causas del feminismo a través del teatro de oprimidos. Al mismo tiempo ella también trabaja en India y es parte también de la, del grupo de directoras y de directores del de Centro de Recursos e Investigaciones Yana de, de Calcuta. Me llamo Birgit uh, y estoy muy emocionada por estar aquí. En este momento trabajo mucho también con la opresión internalizada. Entendí que la fuerza de este teatro es uh, la raíz es en reconstruir las historias. Pero ¿quién lo escribió? Siempre los que dominan. Siempre, muchas veces, desde el punto de vista masculino. Nuestro cuerpo es muy importante. Es el transmisor. Y de todo lo que nos está pasando, es todo, todo lo que vivimos, pasa por aquí. Aquí desde tres personas. Rápido, rápido, rápido, rápido. rápido, rápido. rápido. los tres. Rápido. Una noche, es gabón miles de refugiados sirios, se han reunido en la plaza de Colonia para meter mano a las mujeres. Esto es un abuso... ¡Macho, pero si yo no he hecho nada! ¿Qué te he dicho? Que te calles y que te sientes. ¿Eh? Que estoy todo el día trabajando aquí. No te pases. Bueno, Son, es el protocolo. Se Pero si no por nada. Si no llevo nada. No, ya, lo siento, no, yo no sabemos no si llevo algo. Y desde fuera damos qué posibles soluciones podrían tener para cambiar esa situación de opresión. At that night, millions are trying to go to the park to protect the trees. Then we go to the park and we occupied it. Enormous kinds of art performances, everything is changed. Everyone becomes artists. Okay. Everyone become journalist